la primera Pronto una de fragmentación ¿Hay gente? Sí. Pues dispara. Entre... Hay dos, hay dos. Los pies de espalda, los pies de espalda. caso más, estoy gastando el cargador uh, <tose> yo soy... la... o sea. No, estoy muerto, chavales. Oh. Estoy disparando, yo le he le he dado, le he quitado placas, eh vale, me... es que no tengo más cara, No, no, me ha crequeado no, a mí el montero de él Había uno en el agua, eh Había dos, dos en el agua Primero que llega a la orilla El que se Gané. queda atrás apuntando Creo <risa> que no tengo más ¿eh? Le he roto placas Tumbado, tumbado Hay otro, hay otro Tumbado, el otro también Está uno, se va a levantar bueno. el otro, eh No, no, dio guay wipe, dio no, Está No, no, no, no, no, no, no, no, no de los del otro equipo hay uno que se pone... Un, se ha puesto un, un escudo en el suelo sí, Y se pone detrás